A todas, buenos días a todos. Yo soy Rosa Cano, soy la secretaria de la Comisión Permanente de AP en España y soy la presidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza de la Región de Murcia. O sea, yo, como se decía antes, vengo de provincias. Y me toca daros la bienvenida, deciros que creo que… bueno, daros la bienvenida y deciros que feliz año, porque yo no he visto desde el año pasado a la mayoría de mis compañeros y mis compañeras y a los que no os conozco, que estáis en el, en el proyecto de ingreso mínimo vital, mucho menos. Así que nunca podríamos, creo, desde mi opinión, tener un comienzo de año tan intenso y tan interesante como lo vamos a tener. Tenemos esta mañana al, al señor ministro, tenemos esta mañana a, a la secretaria general, tenemos, tenemos un montón de compañeros y compañeras, a la directora general. Creo que podemos decir que es un año muy intenso muy intenso de trabajo, pero también muy intenso de incidencia política, que es una de las claves que a la red de lucha contra la pobreza tenemos como nuestro ADN, con lo cual creo que podemos decir que va a ser nuestro año, el año 2023. Estamos en la 11 y nos va a dar la bienvenida Alberto Durán, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11 que os va a a decir unas palabras. Yo le he dicho a él que yo conocí esta sede, esta es la casa de todos, y con muchísima razón, porque yo cuando empecé a venir a las reuniones de la EAP en España, el comité ejecutivo se hacía aquí. O sea, yo conocí la ONCE antes que la sede de EAP en España. Con lo cual, Alberto, tienes la palabra, y muchísimas gracias por la generosidad de la ONCE y por ser la casa de todos. Muchas gracias. Señor, señor ministro, eh, señor ministro de, de Seguridad Social de Inclusión y de Inmigraciones, secretaria general, muchísimas gracias, eh, Carlos, eh, presidente de APN, gracias, y de APN España y APN Europa por bueno, por es, elegir este, este sitio ¿no? que, que nosotros el honor es nuestro recibir a, a tan buena causa, ¿no? a la causa de APN y en este caso a la jornada que se va a desarrollar hoy aquí y mañana en, en, el, en el hub que tenemos aquí al lado, eh, la, la, buena, la buena causa de, de hablar de la de la inclusión en general del, mínimo, del ingreso mínimo vital, eh, bueno, pues efectivamente esta es nuestra casa. Lo podemos hacer, eh, tenemos un mandato social para hacerlo, lo podemos hacer porque, porque la sociedad española todos los días es muy generosa, con, muy solidaria eh, y confía en nosotros para, bueno, para poder repartir suerte ¿no? y por eso lo podemos hacer. Si no tuviéramos eso, no lo podíamos hacer, con lo cual estamos, estamos retornando, ¿verdad? Estamos, en el día de hoy estamos más que nunca cumpliendo nuestro, nuestro gran fin social y, y, y el cometido que la sociedad en genérico nos da, ¿no?, de estar eh, con los que tienen una mayor necesidad. Que en nuestro caso es verdad que estamos muy centrados en el mundo de la discapacidad, que es un ámbito concreto, un ámbito transversal, es decir, eh, hay gente con discapacidad pobre, es más, hay más eh, gente con discapacidad pobre, la pobreza te lleva a la discapacidad y la discapacidad te lleva a la pobreza, eh, y en general estamos en, en todos los ámbitos de la de la vida, no siempre en los buenos estamos menos representados, ¿no? en el empleo estamos menos representados, verdad, en, en los salarios eh, medios altos estamos menos representados, eh, estamos más bien siempre en la parte digamos un poquito más necesitada de, de apoyo, no, eh, nos sentimos especialmente eh, bueno pues eh, encantados de, de poder participar en en EAPN a través de de Bárbara, nuestra nuestra eh, consejera general encargada de estas, de estas materias de movimientos sociales y para nosotros es un, ya digo, un honor recibiros. Le decía al ministro y a Carlos eh, en la previa que teníamos ahí con, con la comisión permanente, les decía que, que la, visión, eh, la visión que creo que tenemos que trasladar y que a veces no, es que vemos que no es 100% compartida, ¿no? que hay, hay ciertas desconfianzas, ¿no? la visión eh, para lo, el mínimo vital como para cualquier proyecto que lleve el destinatario, que el destinatario sean las personas desfavorecidas, es una alianza eh, tercer sector-administración, administración-tercer sector. Administración. Administración, tercer sector ¿no? eh, creo que nosotros tenemos un mayor conocimiento del colectivo al que van dedicadas las medidas, tenemos un mayor acceso, tenemos gente trabajando, lo, lo hacéis hoy aquí, sois un clarísimo ejemplo, gente que tiene conocimiento y además tiene el compromiso y la sensibilidad, que, que esto es muy importante. No es, que, no es que la Administración, la gente no tenga sensibilidad, que sí que la tiene, pero tiene sensibilidad de Administración. ¿no? Y nosotros tenemos otro tipo de sensibilidades porque, bueno, pues porque, porque nos dedicamos y os dedicáis a otra a otra cosa, a otra forma, a otro, en otro ámbito. ¿no? Y por lo tanto creo que esa, esa, ese esa colaboración, esa alianza, es ganadora. ¿no? Si realmente queremos extender proyectos que lleguen a mucha gente y que lleguen además de una manera justa, eh, es importante contar con el tercer sector y por eso eh, pues, eh, estamos orgullosísimos de, de albergar aquí esta jornada que trata, que trata eso, de ayudar a quien más lo necesita. Eh, aquí en esta casa, eh, repito aquí unas palabras de mi presidente, ¿no? que, eh, que es la que dicen los vendedores ¿no? cuando, viene, cuando viene algún ciudadano todos los días, a verle, ¿no? eh, si puede compra, si no puede no compra, simplemente charla un rato, ¿no? es decirle dos, dos, dos, dos, dos ideas, ¿no? gracias, gracias y mucha suerte, que es lo que, lo que en el principio del 2023, eh, Rosa nos anunciaba, es la suerte que necesitamos, que en esta casa creemos en la suerte en la suerte madrugada y sudada, ¿eh? en la suerte que, después de trabajar. ¿no? Siempre yo he oído decir, ¿no? y además lo he vivido, que cuando uno trabaja más tiene más suerte, ¿no? bueno, pues pues a nosotros nos va a pillar la suerte trabajados y sudados y con eso vamos, vamos para adelante. Muchísimas gracias. Antes he dado la bienvenida a las personas que estamos aquí esta mañana, pero se me ha pasado dar la bienvenida a los que nos están viendo en streaming. También bienvenidos al seminario. Decir que este seminario se enmarca en el proyecto piloto de Detección y Movilización de las Personas Elegibles para el Ingreso Mínimo Vital en situación de non-take-up, financiado por la Unión Europea, los fondos Next Generation, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y, y, está, y se enmarca en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Como estábamos aquí, eh, mi papel fundamental es dar eh, el paso a, um, al presidente de Aper España y Europa, Carlos Usías, y al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, que son los que nos van a dar la bienvenida. Así que, Carlos, te doy la palabra y muchísimas gracias. buenos días a todas y todos bienvenidos a madrid en este eh, a efectos de trabajo casi principios de año ¿no? porque estamos en el mes de en el mes de enero eh, señor ministro muchas gracias por estar aquí eh, con nosotros esta esta mañana eh, querido alberto eh, antes lo he dicho eh, y, y lo reitero ¿no? el, el tema de el nuestro agradecimiento no solo ya por el tema de los espacios, sino por la implicación de la ONCE en, en todas las plataformas que se están… Eh, que, que que estamos, además que constituimos también la plataforma del tercer sector y, y demás, y esa implicación va mucho más allá de ceder un espacio, va en trabajos, en colaboración y en esa visión transversal. Porque es verdad, una cosa que decías, en el informe, de hecho, el EAPN, yo creo que eso tuvo mucho que ver las organizaciones de discapacidad que están dentro de EAPN, ¿no? eh, en APN, EAPN cuando hacemos el informe de pobreza anual hay un capítulo específico para discapacidad y lo que sí sale en ese capítulo es que eh, las personas con discapacidad, en todos los indicadores, en todos, no hay ni una sola excepción, están peor que las personas sin discapacidad. Por lo tanto, es especialmente importante poder contar con todos vosotros. Eh, ministro, reitero el agradecimiento no solamente por estar aquí, que por supuesto, sino por esta iniciativa que es, eh, es este proyecto que está, del que estamos hoy hablando. Permíteme también… Tendréis agradecimiento a tu secretaria general y a todo el equipo del, del propio ministerio porque, francamente, el diálogo es fluido, constante y, eh, y, y mucho diálogo. La verdad que está, está habiendo mucho diálogo, lo cual está bien y es de, y es de agradecer. Una pequeña observación, y a, a todos, para que no lo conozca, la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Somos eh, en torno a ocho mil y pico organizaciones sociales en toda España. Eh, a todo el mundo le gusta decir, y esto me lo habéis oído algunas veces a, a algunos, a todo el mundo le gusta decir que habíamos nosotros nacimos, que nacimos de la base, el impulso. No, en nuestro caso no es verdad. En nuestro caso fue una iniciativa en los años 90 de Jacques Delors, cuando era presidente de la Comisión Europea, que habló con algunas organizaciones, después de los programas pobreza, ...que decidió tener un interlocutor para hablar de los temas de pobreza y exclusión en la Unión Europea... ...y para eso eh, pidió a ciertas organizaciones que creasen una red y se creó esta EAPN, esta eh, Red Europea Antipobreza... ...y nos puso algunas condiciones, una de ellas es que estuviésemos en todos los países miembros, como así ocurre... ...también estamos en los países candidatos y en los países de la, de la EFTA, en algunos países de la EFTA... ...y también puso otra condición y es que nosotros tratásemos de trabajar por poner los temas de pobreza, en lucha contra la pobreza en el centro de la agenda de la agenda política evidentemente desde el principio una de las cosas que se empezaron a trabajar fue la necesidad de tener unos sistemas de rentas mínimas no digno de tal nombre ¿no? por lo tanto eso ha sido un un elemento que ha marcado a la propia red desde que se inició. También otro elemento era contar con la opinión de las personas con experiencia en pobreza. Por eso tenemos los encuentros anuales a nivel europeo, a nivel nacional y también a niveles regionales en el caso de, en el caso de España. Y también salía necesariamente ese, esa, ese sistema, los necesarios sistemas de rentas de rentas mínimas. En España hemos teníamos teníamos. Eh, Sistema de rentas mínimas, no antes de llegar al ingreso mínimo y tal, verdaderamente teníamos 19 sistemas, ¿no? y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además teníamos, teníamos ciertas distorsiones, ¿no? aparte que la Unión Europea nos decía, con palabras mucho más técnicas de las que yo voy a utilizar, teníamos un auténtico carajal ¿no? en el tema de rentas mínimas. Eh, también eh, nos decía que necesitábamos tener eh, mejorar el sistema, ¿no? Era evidente, porque sabéis que no era portable entre comunidades autónomas, no se hablaban unos sistemas con otros, teníamos todas esas dificultades. Pero además estábamos muy focalizados en, focalizados en lo que era la eh, eh, el nivel de, de, de la renta, ¿no? lo que era la cuantía de la renta. Cuando teníamos un verdadero problema lo teníamos sobre todo en, en, en lo que era la cobertura que tenía la, las rentas mínimas, ¿no? que en algunas comunidades autónomas era irrelevante, daba igual lo que diesen porque no se lo daban a casi nadie. Por lo tanto, el nivel de cobertura. Pero además también teníamos unas eh, diferencias abismales entre comunidades autónomas con el tema de la cobertura y de renta. No tenía nada que ver Navarra y País Vasco con el resto de las comunidades. Eh, autónomas y, en algunos casos, las diferencias eran impresionantes. Y todo este sistema se montó durante muchos años, ¿eh? no, se fue montando poco a poco durante muchos, durante muchos años. Eso hay que tenerlo en cuenta. Volviendo a EAPN, decir que también hemos tenido en los años 2000, ¿no? eh, tuvimos eh, la puesta en marcha de dos programas, el EMIN-1 y el EMIN-2, donde estuvimos viendo por toda la Unión Europea cómo estaba funcionando el sistema de rentas mínimas, tratando en colaboración con la Comisión Europea impulsar que, exist que existiese unos sistemas de rentas mínimas a nivel estatal. Excuso de decir que hemos defendido y seguimos defendiendo la necesidad de una directiva europea de rentas mínimas. Sabemos que estamos en el ámbito de la, eh, de la comunicación o de la recomendación, pero nosotros seguimos con, con, la, con la esperanza de que algún día se convierta también en directiva. Y además eh, tenemos eh, esperanzas de que esa recomendación salga por lo menos bien armada, bien articulada. Y el hecho de que España esté coordinando al grupo de, de países que están trabajando con el sistema de rentas mínimas, esa recomendación nos da ciertas, eh, ciertas garantías. Y llega la crisis del 2020, la COVID. Ha sido algo negativo, porque se ha llevado por delante a muchísimas personas y ha sido un verdadero shock. Pero también es cierto que ha acelerado procesos. Y uno de ellos ha sido el ingreso mínimo vital algo que todos veíamos que bueno, que ya se irá haciendo, porque era un compromiso ya del gobierno para poderlo poner en marcha, al final vimos como en tres meses, dos tres meses, se ponía en marcha el ingreso mínimo vital, con las correcciones correspondientes después y demás. ¿Y cómo estamos en estos momentos? En estos momentos estamos que vemos que tenemos unos niveles de cobertura en muchas comunidades autónomas muchísimo más altos que el que había con el sistema de las comunidades autónomas. Ojo, también hay otro problema. Hemos visto cómo las comunidades autónomas reclamaban esto como una competencia propia y, sin embargo, no hemos visto cómo algunas comunidades autónomas retiraban los recursos que dedicaban a rentas mínimas porque ha llegado el ingreso mínimo vital. Y nosotros reclamamos que eso no ocurra, que, no, que se dedique a aquellos focos que quedan fuera de lo que es el ingreso mínimo vital. Pero había otro problema, y es un problema de carácter europeo, que todos estamos viendo y que no solamente afecta al ingreso mínimo vital, sino que afectaba generalmente a los, a los sistemas de protección. Es que hay muchos ciudadanos que teniendo derecho no acceden a los sistemas, no acceden a las prestaciones, no, hace, no, no ejecutan esos derechos eh, eh, que teóricamente eh, tienen. Y para eso está, todos teníamos determinadas in, intuiciones, mirábamos cada un según donde estaba trabajando pues daba una motivación determinada. ¿no? Y posiblemente con parte de razón y demás. Lo que estamos haciendo, y eso es lo, lo interesante de este proyecto, y además que surge a iniciativa del propio ministerio y que nosotros encantados de ponerlo, de ponerlo en marcha, es que por primera vez lo que queremos ver es qué ocurre, qué verdaderamente, por qué la gente no llega, no llega a, a pedir, a tener, acceder a ese tipo de, de prestaciones a las que tiene derecho. Ojo, y si fuese una isla ya sería interesante, o sea, si solamente estuviese haciendo este proyecto ya sería extremadamente interesante, pero es que al mismo tiempo se están haciendo otros 18, 19 proyectos ¿no? que están afectando a la comunidad gitana, con población inmigrante, que trabaja con población en vulnerabilidad con carácter general, con niños y demás, donde también estamos, se, va a poder, se están viendo procesos de innovación y ver cómo se puede llegar. Y eso también ayudará al final a tener una fotografía mucho más clara de qué es lo que está ocurriendo. Estamos investigando, estamos haciendo una investigación aplicada, en el sentido de ver exactamente qué es lo que ocurre, por qué la gente no llega y qué es lo que hay que hacer para que la gente llegue a estos derechos. Por eso, por eso para nosotros, esto es especialmente, especialmente importante. Y, por supuesto… Lo que sí pedimos, y ministro, esto sí que lo decimos de manera encarecida, es que esas buenas prácticas que puedan salir, que no se queden luego con un diploma y metidas en un cajón. El diploma muy bien puesto en la pared que toque que el diploma se agradece, que conste, pero lo importante es que luego se materialice en políticas públicas ¿no? y, en las, y en las maneras de hacer y de actuar de las propias organizaciones. Es decir, que esto tenga consecuencias ¿no? y que tenga continuidades. No es continuidad del proyecto, sino continuidad con respecto a los aprendizajes del, del propio proyecto, que en unos casos afectará a las administraciones y en otros casos afectará a las entidades sociales, etc. Por lo tanto, para nosotros esto es especialmente importante, porque además es un. Es un proyecto que tiene un claro enfoque a derechos, a que la gente pueda ejercer sus derechos, a que la gente pueda aprovecharse de sus derechos, ¿no? y eso es especialmente importante para nosotros. Y poco más, agradecer a todos los profesionales que aquí estáis esta mañana para llevar adelante este proyecto, es especialmente importante, no para la red. Yo creo que tampoco para el ministerio. Es especialmente importante porque afecta a un montón de gente, a un montón de personas, de familias que están en situación de alta precariedad y que teniendo derechos no están accediendo a los mismos. Y eso es lo que verdaderamente nos lleva, porque además, parafraseando a Josep Pascual, eh, sí decir que las políticas de inclusión, son motor de desarrollo, no son su consecuencia. Por lo tanto, también estamos contribuyendo, cuando funcionan las políticas de inclusión, estamos contribuyendo a que nuestro país funcione mucho mejor. No solamente es una cuestión de justicia social, es una cuestión también de inteligencia económica. Muchas gracias y tengamos buena jornada. Bueno, hola de nuevo. Le doy paso al ministro de Seguridad Social. Me falta una. Inclusión, Inclusión Seguridad Social y Migraciones, perdón. José Luis Escriba que va a dirigirnos unas palabras de bienvenida y, por supuesto, creo que es un lujo que esta mañana nos acompañe el ministro, como he dicho a continuación, y parte, gran parte de su equipo. Así que le cedo la palabra, señor ministro, y muchísimas gracias. Uy. Buenos días. La verdad es que lo primero que quiero hacer es agradecer y de una forma muy, muy genuina muy, el, la invitación a estas jornadas y la iniciativa de hacerlas a EAPN y también al anfitrión, a la, a la organización, a la ONCE, para hablar del, y para discutir algunos elementos importantes en el desarrollo del, del ingreso mínimo vital. Yo creo que ya las, las palabras de, de, de Carlos eh, ponen de manifiesto eh, decir, eh, lo adecuado que es desarrollar eh, eh, seminarios e iniciativas en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales y, las, y, y concretamente de APN, porque lo que nos ha contado Carlos pone de manifiesto en sus cortas palabras, en muy pocas palabras, eh, ha demostrado un conocimiento y una experiencia sobre rentas mínimas en España a nivel internacional eh, extraordinario y que es poco habitual, porque a raíz de esto del ingreso mínimo vital hay muchísima gente opinando. Hay muchísima gente opinando, hay, se ha puesto de moda el hablar bien, mal regular del ingreso mínimo vital y lo que yo percibo es que en en muchos casos se hace desde un conocimiento muy somero y sin una perspectiva histórica de, de dónde venimos y a dónde vamos, eh, que es justamente la antítesis de lo que acabamos de oír de Carlos, que es un conocimiento extraordinariamente profundo y, y una experiencia acumulada a lo largo del tiempo, tanto a nivel nacional como internacional, y que ayuda a poner en perspectiva algunos elementos centrales del ingreso mínimo vital. Yo casi voy a incluso empezar por dar algunas... Eh, contestar algunos de los elementos que ha puesto Carlos o complementarlos. Mi sensación es que a nivel europeo se está avanzando, se está avanzando y hay una serie de países entre los que estamos nosotros. Milagro Español, la secretaria general de Inclusión, dirige un grupo de trabajo dentro de la Unión Europea, dentro de lo que es el Consejo. Eh, la parte del Consejo Europeo que tiene que ver con los ministros eh, como, como nosotros, que son los responsables de políticas eh, de inclusión en, en los países de la Unión Europea, justamente un grupo de trabajo eh, que, que, que, que va a seguir trabajando el tiempo y que ha estado mucho en la génesis de estas recomendaciones que se han hecho ahora de cómo deben diseñarse las rentas mínimas en los países europeos. Yo creo que este es un primer paso, eh, claramente, y mis conversaciones con colegas europeos me dan a, de pensar de que el, el conjunto de países que estamos eh, realmente eh, decididos a seguir avanzando hacia una extensión y un diseño de un esquema de rentas mínimas moderno y eficaz, y más eficaz, y, y, y de dimensión europea, en el sentido de que tenga unos estándares comunes, pues es, eh, es considerable, y por lo tanto yo creo que hay razones para ser optimistas ...de que hay tracción para seguir avanzando en la dimensión europea. En la dimensión nacional, eh, más allá de lo que ahora hablaré con más extensión... ...que es lo que hacemos nosotros, eh, ha hecho referencia, Carlos, a la perspectiva... E histórica de las comunidades autónomas. Bien, yo creo que aquí, cuando nosotros eh, estábamos en medio de la pandemia... ...diseñando el ingreso mínimo vital... Eh, discutimos, yo tuve y milagros tuvimos en medio de la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, vídeos bilaterales con todos y cada uno de los consejeros o consejeras de las comunidades autónomas eh, responsables. Y, y, y fuimos moldeando el ingreso mínimo vital eh, también como resultado de esas conversaciones. Y de ahí emergió un consenso, pues nosotros estábamos, es decir, ahí nos debatíamos un poco entre eh, salir muy rápido, y complementar digo, lo que ya hacían las comunidades autónomas, que, era, que hubiera sido probablemente una opción más coyuntural, pero que era una opción porque también había urgencias. Y en aquel momento de la pandemia, al principio, pues había dudas sobre la dimensión que podía tener desde el punto de vista del de la, mm, deterioro de las condiciones de una parte, la parte más vulnerable de la sociedad. Eh, y, en es, y desde esa perspectiva, pues sí que había alguna... Mm, digamos un ángulo de, de ser muy rápidos y complementar a las comunidades autónomas con el ingreso unido vital, manteniendo la base de sus rentas mínimas. Pero de las conversaciones con las comunidades autónomas, yo creo que todos aprendimos, ellos y, ellos y nosotros, de que era una oportunidad de hacer algo estructural, de tal forma que nosotros fuéramos el suelo a nivel nacional, no sé si la palabra suelo es buena, pero el mínimo a nivel nacional, y que después cada una de las comunidades autónomas, y así está en, la, en el diseño original, iban a ir adaptando sus rentas mínimas a la nueva realidad, en la cual ya existe un mínimo nacional, para que, como lo decía Carlos también, sus rentas mínimas sean genuinamente eh, complementarias y suplementen eh, al ingreso mínimo vital, con decisiones que cada comunidad autónoma pueda tomar eh, en, en, en su ámbito de responsabilidad, y, ¿Dónde quiere suplementar al ingreso mínimo vital? Puede suplementar en el ámbito subjetivo y añadir colectivos. Hay algo que el Estado no puede hacer, por razones que se, que, son de, que se pueden entender, que es, por ejemplo, personas que no están en situación de regularidad administrativa en España, emigrantes, pues hay comunidades autónomas que complementan por ahí. Hay unas que sí, otras que no lo han hecho históricamente. Esa es una opción, o en el ámbito de la edad, o en el ámbito de determinados requisitos ...que requiere el ingreso mínimo vital, se pueden relajar en una comunidad autónoma. Eh, el otro ámbito es complementar, complementar las cantidades y a determinados eh, eh, colectivos más vulnerables... ...dar un añadido adicional a lo, que da, a lo que significa el ingreso mínimo vital. Esa es la lógica. Esa es la lógica discutida y, y yo diría acordada con todas las comunidades autónomas. Lo que hemos visto después son una, comportamientos muy distintos dispares entre comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que sí están avanzando para diseñar sus sistemas y hacerlos complementarios y eh, eh, subsidiarios, eh, digamos, al nuestro. Y eso ha requerido cambios normativos en sus ámbitos para que, para que digamos, anide, se aniden bien, encajen bien una prestación con otra, que era la idea original. Hay comunidades autónomas que les está costando moverse en la dirección porque, bueno, pues quieren seguir compitiendo, pues se plantea más o menos competitivos su prestación con la nuestra, o por lo menos a veces da esa sensación. Eh, y después tenemos un tercer tipo de comunidades autónomas que han visto la oportunidad de reducir el gasto eh, significativamente en el ámbito del apoyo a los vulnerables, cuando España parte de unos niveles eh, claramente muy bajos, e incluso con el ingreso mínimo vital todavía hay margen para ir más allá, claramente. Por lo tanto, nos hemos encontrado, digamos, a priori, todo el mundo parecía estar de acuerdo, a posteriori nos estamos encontrando con eh, distintas actitudes, eh, y eso hace que la situación sea de nuevo dispar entre comunidades autónomas, pero afortunadamente tenemos el ingreso mínimo vital, y cuando uno mira, nosotros tenemos un gráfico que no que, no, eh, que, que no, no puedo presentar, pero que, que, que yo creo que eh, evoca mucho de lo que decía Carlos, es si uno antes de llegar al ingreso mínimo vital pinta en un, eje, en un eje la renta per cápita por las comunidades autónomas y en el otro eje, en el eje vertical, pone el número de beneficiarios o otra métrica parecida de extensión del ingreso mínimo vital en esa región, lo que aparece es una relación positiva claramente positiva. Cuanto más renta tiene la región, más beneficiarios es el ingreso mínimo vital. Claro que Esto lo que hacía es amplificar las diferencias. Ahora ya podemos ver dos años y medio que es justamente lo contrario. El ingreso mínimo vital está más extendido y tiene claramente más eh, penetración en aquellos territorios donde la renta per cápita es más baja y la dispersión de rentas es más alta. Además, Por lo tanto, a nivel visto a nivel estatal, por fin tenemos una prestación que realmente está, eh, eh, reduciendo desigualdades, y está reduciendo desigualdades y está protegiendo a vulnerables de una forma significativa. ¿Cuánto? Bueno, lo principal del ingreso mínimo vital, a diferencia de lo que pasaba con muchas de las prestaciones de comunidad autónoma, es que es un derecho subjetivo y, por lo tanto, quien cumpla los requisitos no hay una restricción presupuestaria como tal, por eso cuando dicen, no, usted se ha gastado, no, mire usted, yo me gastaré lo que tenga que gastarme, porque es un derecho, y por lo tanto, es un derecho de una prestación de la, de la seguridad social, del Ministerio de Inclusión, y se lo daremos a todo el mundo que cumpla los requisitos. ¿no? Eso es muy importante y es un cambio central. Yo creo que cuando diseñamos el ingreso mínimo vital... Y ahí hay una cierta tensión entre dos aproximaciones que yo creo que se entienden bien. Nosotros no queríamos que, que, que pasara lo que ha pasado, por ejemplo, en Italia, con una renta mínima, que ha generado una digamos problemas de credibilidad y rechazo social generalizado, porque se ha percibido como demasiado generosa o que ha llegado a personas que realmente no eh, está justificado que lo reciban. Por lo tanto, si el ingreso mínimo vital, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Durante el, durante el diseño del ingreso mínimo vital nos, nos, nos eh, solicitaron insistentemente que se pudiera realmente dar el ingreso mínimo vital con una declaración responsable. Eh, nosotros hemos recibido, eh, pues si, hemos, si el número de, digamos, de beneficiarios del ingreso mínimo vital está por, por encima de los 500.000 familias, 525.000 familias pero hemos recibido más de dos millones de peticiones. ¿no? Eh, la mayoría de las peticiones son personas que tienen niveles de renta y, y o patrimonio, que es otra de las novedades en el sistema digital, claramente que, que, que no exceden por poco, exceden ampliamente, lo no hemos comprobado, los niveles de vulnerabilidad. La percepción subjetiva de una persona es la que es. Y dista mucho de lo que es. Luego, al mismo tiempo que tenemos el problema de non-take-up, es decir, de calidad de, de, de, de, de cobertura, tenemos el problema contrario, incluso más agudo. es Muchísima gente ha pedido el ingreso mínimo vital sin necesitarlo. Si hubiéramos aceptado lo que era la principal petición, digamos, de quienes querían algo mucho más laxo y mucho más rápido y mucho más extenso, que es dárselo a, a, a todos los que nos hicieran una declaración responsable, pues… Si, digamos, si siendo una, una, una, una prestación que requiere unos requisitos mucho más estrictos y nos lo han pedido dos millones, pues si hubiera sido con declaración responsable nos lo hubieran pedido, pues yo creo que más de dos millones. Pero aunque hubieran sido dos millones, lo que hubiéramos tenido que comprobar a posteriori siempre, yo creo, es que cumple los requisitos de renta y patrimonio en función de los datos administrativos que tenemos. Luego hubiéramos tenido que pedir el reintegro a más de un millón y medio de familias. No tiene, imaginémonos el lío en el que nos hubiéramos metido todos, en esto y el efecto que hubiera tenido. Eh, por lo tanto, a veces uno se enfrenta con solicitudes y peticiones que no resisten un análisis fuerte, pero esto que acabo de decir de la declaración responsable, eh, lo hemos tenido, nosotros hemos recibido presiones tan académicos, muy cualificados, que nos decían esto y decían, eh, perdone que es que que nos metemos en un lío aquí todos después, es decir, y que además, por lo tanto, si queremos que esta prestación sea una prestación estructural, que no esté sometido a cuestionamiento social en ningún momento, tiene que ser una prestación con un marco riguroso en lo que es la, eh, el reconocimiento de la prestación. Y el que sea una prestación de la seguridad social, es verdad que aumenta los requisitos informacionales, porque la seguridad social tiene una intervención, tiene un tribunal de cuentas, cada funcionario de la seguridad social que... Al final firma tiene una responsabilidad, en una prestación y después llega a decir, luego, esto es, es verdad que genera mayor, digamos, requisitos administrativos, pero también le da mayor seguridad a medio plazo de que realmente no vamos a tener casos en los cuales eh, la alternativa al non personas que realmente no tenían derecho a la prestación, lo han tenido. Nosotros estuvimos muy preocupados por esto desde el principio con una visión de medio y largo plazo. Nosotros diseñamos políticas pensando para su permanencia a largo plazo. Es decir, nos parece eso mucho más importante que dinámicas eh, coyunturales. Y, y, y este tema, digamos, de la transición que hay hasta que realmente se puede constatar los, los, los, los problemas de, de, de pobreza sobrevenida, que los estamos intentando constatar hasta que realmente se pueda constatar con datos administrativos, fiscales, fundamentalmente, que una persona tiene una caída de ingresos o entra en una tampa de pobreza, ahí tienen todo el campo las comunidades autónomas. Nosotros hemos invitado a las comunidades autónomas justamente que sus rentas mínimas, donde ellos pueden en su diseño tener más eh, laxitud administrativa, quizá porque además son rentas de transición y que después pueden llevar al ingreso mínimo vital, que las situaciones de pobreza sobrevenida eh, inmediata eh, se puedan eh, conseguir con rentas autonómicas y que pasado un año después pasen al ingreso mínimo vital. Esa es una forma de ser perfectamente complementarias y suplementarias de las nuestras, Insistimos mucho a las comunidades autónomas que esta es una vía a la cual eh, eh, podemos trabajar conjuntamente las dos, las, las Administración autonómica y la estatal, para que la, la, la, el, la red de seguridad sea mucho más potente. Y después, cuando uno analiza, es decir, más allá de los números, más allá de si hemos llegado a mil eh, millón y medio de personas, yo creo que también… Eh, Ahora Mi segundo punto es el, el tema del, del non-take-up, digamos, de la calidad de la cobertura. Pero realmente, eh, eh, es, decir, es muy interesante, igual que decía antes, que cuando uno mira el patrón territorial geográfico, uno se reconforta de que parece que esta vez sí, donde tenemos que tener más beneficiarios, los tenemos, tenemos más, mucho más beneficiarios en, en, en términos relativos, en Extremadura, en en Andalucía o en Canarias, que en otras zonas de España de renta más alta, eso casa, y lo comprobamos que efectivamente estamos llegando más donde tenemos que llegar, también lo comprobamos al, al, al, al ver las características, digamos, de las familias, o, o una segunda característica que hace el ingreso muy vital muy singular es la enorme diferenciación por tipología de familias y además el peso que damos a los niños, el peso que damos a las familias no monoparentales en el tamaño de la prestación y en la capacidad de la prestación. Y eso se refleja después en las cifras, claramente. Eh, estamos hablando de que eh, el 40% de, los, de ese millón y medio de beneficiarios son niños. Eh, mm, dos tercios son mujeres de todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Uno de cuatro, cuatro familias es una familia monoparental. Son características que casan bien con nuestro a priori, que es ahí donde teníamos que hacer el mayor esfuerzo. Por tanto, según vamos evaluando los resultados, eh, vamos mejorando, pero también vamos constatando que algunos a priori se van materializando y eso también nos reconforta eh, según va pasando el tiempo. Yo creo que el ingreso mínimo vital, y por eso yo creo a nivel europeo está teniendo este seguimiento eh, con interés, tiene características, eh, yo creo que muy modernas, esa, dif esa diferenciación de tipología por familias. El haber incluido el patrimonio como mecanismo de elegibilidad es muy importante. Es decir, hemos rechazado ingreso mínimo vital a un porcentaje significativo de familias que tenían patrimonios muy grandes, o patrimonios muy significativos, eso lo hemos podido comprobar. Y mire, es que si uno quiere focalizarse, es decir, la desigualdad no es renta solo, es renta y riqueza. Y, ese, y esa dimensión adicional de riqueza a la hora de diferenciar y separar, eh, se puede hacer ahora utilizando los, todos los datos administrativos que tenemos del patrimonio de todos nosotros, eh, que van desde datos de la agencia tributaria, del catastro, etc. Esto lo hemos automatizado, es decir, el ser capaces de en pocos días tener esa visión de la situación de una unidad familiar, de una unidad de convivencia, eh, es, una, es una innovación considerable a nivel internacional. Es otro elemento central del, del, en el diseño del, del, del ingreso mínimo vital que yo creo que debe ser muy, muy valorado. Para nosotros, eh, el ingreso mínimo vital, además... Desde el principio lo concibimos como, no como una sola pre, una prestación, sino como un conjunto de políticas que acompañen una ayuda, una ayuda focalizada y bien diferenciada eh, para propiciar una transición, a una situación mejor en la sociedad de aquellas personas que están en una trampa de pobreza. Eh, y por eso eh, eh, hemos ido acompañando el, el ingreso mínimo vital de elementos adicionales. Es un elemento muy importante es, eh, eh, que ya está en marcha desde este año, es la ayuda adicional eh, eh, por hijos, eh, de tal forma que hay más de… además del, del ingreso mínimo vital eh, original que ya tenía a, a los niños, pesan exactamente igual que los adultos en, en, en, el, en el tamaño de la prestación por familia, además, desde, desde, desde el año 2022, hay una prestación adicional… Eh, por hijos, diferenciado por edad por hijos, que puede llegar hasta los 100, 100 euros eh, y que eh, ya estamos extendiendo a más de 300.000 300 niños, se benefician familias con esos niños se benefician eh, de esa prestación adicional. Nos parece que el, el elemento de eh, la infancia es, es, y, y, el, y el apoyo a la, a la pobreza infantil es absolutamente central. Es decir, si es, hay una evidencia abrumadora a nivel internacional que justamente la capacidad para progresar socialmente, intergeneracionalmente, depende mucho de cómo estos niños se formen, se eduquen, se les apoye y justamente en las primeras edades. Por tanto, el esfuerzo que hagamos de dinero público para estos niños ahí es fundamental. Un segundo elemento del ingreso mínimo vital que me parece muy, muy importante. Es el, el, el sello social. El sello social eh, va a permitir trabajar en la inclusión social y laboral con, digamos, el sector empresarial, con las empresas de este país que van a entender que, o que están entendiendo que, con una buena definición ya de lo que son las personas vulnerables por el lado de la renta, se puede trabajar directamente con ellas, ...para proyectos que mejoren su integración sociolaboral. Hemos incluido otro elemento que tiene también que ver con esta eh, inclusión sociolaboral, el, el complemento para el empleo. Está estudiado que en determinadas circunstancias, eh, eh, ante el riesgo de perder una prestación, uno puede rechazar, digamos, tanto... Trabajar algunas horas más, porque hay, hay muchísimo subempleo en las personas que están en el ingreso medio vital, sobre todo mujeres, que por su propia situación familiar no pueden tener una jornada laboral completa. Bueno, le estamos ayudando a que si tienen la posibilidad de trabajar más horas, esas horas no sean durante un cierto periodo de, de año, un periodo de tiempo en el tiempo, sean compatibles con mantener la, la prestación y que no existe ese, un, un potencial desincentivo a no entrar más en el mercado laboral. Eso ya está eh, en marcha y eso es otra de las cosas que tenemos que evaluar, eh, cómo responde. Y otro elemento, es, es, lo decía Carlos, es trabajar con, con, con, con, con, no solamente con, con, con las comunidades autónomas, como decía antes, en este intento de, de anidar prestaciones, sino con otras administraciones, sobre todo con el tercer sector. Yo creo que es la primera prestación en España, desde luego la primera de Seguridad Social, pero yo creo que la primera prestación donde las organizaciones no gubernamentales pueden acreditar y nos sirve la seguridad social como acreditación alternativa a la de una, otra administración pública el que el ingreso mínimo vital, el, de situaciones particularmente de vulnerabilidad que habiliten para eh, el, el reconocimiento del ingreso mínimo vital. Eh, podría seguir hablando, yo creo que, eh, pero, pero estas son algunas de las iniciativas, tenemos más para que el ingreso mínimo vital eh, no sea simplemente una prestación, sino al contrario, sea un conjunto de políticas. Y ahí están los itinerarios de inclusión eh, asociados al plan de recuperación, donde el que está desarrollando, dos que está haciendo ya APN, porque está este, pero hay otro que también es muy interesante, que lo está desarrollando en el ámbito de las Islas Canarias, que es muy, muy, muy, muy potente también en el ámbito de la, de la educación digital y integración sociolaboral asociada. ¿no? Está muy bien. Yo mismo he estado en Canarias y he podido ver. Y está diseñado <coughs> y está diseñado con muchísimo rigor. Y es, es, eh, invito a difundirlo eh, porque está muy bien, muy bien pensado. Pero como decía, están estos 34 itinerarios. Y eso nos lleva a lo que para nosotros es central en el, en el ingreso mínimo vital, que es... <coughs> la evaluación continua de esta prestación. De hecho, la propia ley incluye una evaluación, eh, que ya he hecho, ha habido una primera evaluación, una evaluación por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que eh, tiene que hacer una evaluación regular cada cierto tiempo del ingreso mínimo vital, complementaria de la que hacemos nosotros y de la que hace la sociedad en general. Pero nosotros estamos constantemente evaluando, evaluando lo que funciona y lo que no funciona. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante hacer el, el hincapié en esos itinerarios de inclusión a los que se refería Carlos. Son 34 itinerarios, eh, cubrimos un porcentaje altísimo de los beneficiarios del ingreso mínimo vital en toda, en toda España, en un programa o en otro, son programas que, perdón, eh, son programas que por una vía o por otra eh, intervienen todos los actores relevantes. Trabajamos con comunidades autónomas, con ayuntamientos y mucho con, con el tercer sector de acción social en muchos de los programas, ya sea directamente nosotros o incluso directamente con otras administraciones, como es el caso de Canarias. ¿no? Y, y yo creo que estos es... Pro proyectos están diseñados con el máximo rigor, justamente para que puedan ser con todas. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Que puede haber proyectos, a mí me consta que hay proyectos desarrollados que son muy útiles y muy eficaces eh, contra la exclusión social, pero que no están suficientemente documentados ni tienen, a lo mejor, la, digamos, la aproximación científica suficiente como para que después pueda ser, digamos, validado, ampliamente a nivel internacional. Eso requiere seguir una serie de procesos que aseguren eh, esa, esa validación posterior. Eso implica, yo creo hay dos elementos en los que hemos tenido, y esto ha costado eh, con, algunos, con algunos de los actores que están trabajando con, con los más vulnerables, hacerles ver que para que estos 34 proyectos, eh, eh, pudieran tener esas características después de ser escalables y que los resultados sean i, i, insesgadamente válidos, sin sesgo posible y que además tengamos esa, esa seguridad de que los resultados son extrapolables más allá del propio eh, piloto, yo creo que ha habido dos elementos que ha habido que, que incidir. Uno es que tienen que, ser, tienen que ser escuetos desde el punto de vista de las acciones que se desarrollan. La tendencia de todos nosotros ante las las personas que están muy, que son muy vulnerables y con exclusión social, es intentar ayudarles por distintas vías e intentar muchas cosas y eso es lógico. ¿Qué ocurre cuando haces muchas cosas al mismo tiempo? Después es difícil saber exactamente qué es lo que realmente ha funcionado, si es que ha funcionado algo. Es decir, y, y todo este te, te, te, te, no es no, no es fácil después poder eh, replicar cuando ha habido muchas acciones. Luego, cuando estamos en, en pilotos y en experimentos, las acciones tienen tenemos que ser escuetos, tienen que ser pocas acciones muy de bien definidas que después puedan ser extrapolables. Y esto ha requerido y sigue requiriendo parte de la Secretaría de General de Inclusión, pues de un, un, un elevado eh, trabajo de didáctica y de, y, de y de convicción. El segundo elemento es que son eh, procesos, deben ser procesos eh, con grupo de control y aleatorizados. Randomized Control Trials. Tiene que haber un grupo de control. Debe, debe intentar haber, de, idealmente hay que intentar tener un, un grupo de control sobre el que no se realice la acción, como ocurre con las vacunas, como ocurre en el, el ámbito de los análisis eh, clínicos, para poder tener las, la, la, la, la seguridad posterior de que, a los, que no se le ha, a los que se les ha aplicado una acción frente a un, un grupo de control homogéneo de características similares, los resultados, digamos, desde el punto de vista de la inclusión sociolaboral, de la, de la integración, son, son manifiestos. Esto, para esto hemos requerido, pues tenemos un comité ético dentro de, detrás de los 34 proyectos, también hay un comité científico, trabajamos con JPAL, que es la red más importante a nivel internacional de lucha contra la pobreza, con... El propio premio Nobel Anjit Benarji ha estado aquí con nosotros y está detrás del proyecto. El CENFI, que es otra red muy importante de investigadores a nivel nacional. Por lo tanto, eh, es muy importante para que esta, estas evaluaciones se hagan adelante que seamos todos lo más rigurosos posibles. Y yo entiendo que esto genera rigideces y genera formas de actuación eh, que no eh, se han hecho hasta ahora, eh, que probablemente hay que hacerlas convivir con una realidad, que es la de la eh, lucha contra la exclusión social, que lo que pide es eh, pues mucha inmediatez, mucha dedicar los recursos a ayudar a la gente, y a lo mejor menos a todos estos requerimientos de registro de, registro de los datos, de registro de las actividades, pero que son necesarias si queremos que los experimentos y, las, y los pilotos estemos convencidos después que son realmente… nos permiten después… Eh, seleccionar y que en el futuro, como decía Carlos, podamos tener claro dónde tenemos que poner el mayor peso desde el punto de vista de las acciones públicas en la integración y la inclusión social. Y finalmente, eh, ya unas simples palabras a lo que es el, el, el proyecto central, de, que, que, que es motivo de este seminario, que EAPN está, está liderando con la Secretaría General de Inclusión, que es… Un tema que nos, que nos preocupa a todos en este país y después pues, ver a nivel internacional es un, es un elemento común, que es que, efectivamente, como decía Carlos, desgraciadamente hay un porcentaje siempre significativo de personas que deberían recibir la prestación, pero que no la reciben porque o bien no llegamos a ellos o ellos no, y, o ellos no la solicitan, aunque se les invite, o es una combinación de factores. Es lo que se llama el problema del non-take-up. La verdad es que en lo que es el ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta que llevamos, pensemos, yo siempre digo, comparemos con las comunidades autónomas que estuvieron 30 años desarrollando la renta mínima y e hicieron distintas idas y venidas, los niveles de non-take-up del ingreso mínimo vital después de dos años y medio son bastante satisfactorios. Quiere decir que nuestro punto de partida no es malo. Cuando hemos llegado a 550.000 familias de un potencial de 800 o los que sean, porque esto también es un… un el, el, el potencial es móvil y hay que ir reestimándolo, nos lleva a que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal recientemente ha mirado experiencias internacionales, Yo, también se ha mirado a nivel europeo, y la verdad es que quienes más lejos llegan, llegan a niveles del 75%, pero más allá del 75% de cobertura, prácticamente uno no encuentra eh, eh, ejemplos y en algunos casos estamos hablando de coberturas del 25 y del 30, y no mucho más. Estamos entre el 30 y el 80, o entre el 25 y el 75, algo así. Entonces, tenemos que intentar romper esos niveles del 75 y del 80, e intentar que, o acercarnos a ellos en algunas prestaciones que no se llegan. Eso requiere una acción sistemática eh, para mejorar la, la, la, la calidad eh, digamos de la cobertura. que Sería, yo con la Mejor traducción española al non-take-up. Una, una traducción muy libre, pero una traducción. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dice esto? Nosotros desde el principio hemos estado tomando acciones, es decir, que ahora vamos al programa y casi voy a, por, por razones ya de tiempo además, que lo contéis vosotros y que lo discutáis vosotros, no yo, es decir, que también conozco algunas características del programa, pero quizá voy a contar, me voy a centrar yo, lo que hemos hecho antes de hacer el, el, el proyecto de piloto con EAPN. Nosotros empezamos desde el principio, primero, eh, dirigiéndonos. Es decir, con los registros administrativos que tenemos nosotros, nos dimos cuenta que efectivamente, cuando cruzábamos, cuando nosotros habíamos hecho… lo, lo bueno de hacer evaluaciones ex-ante de las políticas públicas es que esos datos ex-ante te permiten ir cruzándolos después con los resultados a posteriori. Y de ese cruce se puso de manifiesto dos cosas. Una positiva, que estos 500.000, o más de 500.000 familias a las que hemos eh, eh, otorgado el ingreso mínimo vital, que, la de ingreso vital, se corresponden bastante bien, y además incluso con las características, a nuestro a priori. Es decir, son básicamente los que pensábamos que tenían que recibirlo. Después, hemos tenido el caso que he contado antes de muchísima gente que lo ha pedido, que no, que no estaba en el radar y que no se le ha dado. Pero efectivamente hay un porcentaje importante de familias que estaban en nuestra fotografía inicial y que no nos lo han solicitado. Entonces, el reto realmente es saber por qué e intentar que en aquellos casos en los que no hay una causa, que nos lo pidan. Este es, digamos, el planteamiento del problema y sabemos que son... Un número significativo. Del cruce ya hemos podido ver algunos casos y, hemos, y nosotros mismos nos hemos dado cuenta, cruzando esta información, del porqué. Y, y en esos casos pues ya hemos visto la causa y ya no nos hemos dirigido. Pero ha habido muchos casos en que no lo sabíamos y hemos mandado pues cerca de 100.000 SMS a familias... Eh, eh, en los cuales los datos fiscales nos inducían a pensar que tenían rentas y patrimonio por debajo de los umbrales del ingreso mínimo vital. Y hemos ido aprendiendo con las contestaciones que nos han ido dando, los que han entrado en este proceso, pues en una encuesta, incluso si les hemos invitado a, en, a entrar en, en, en procesos acelerados de, de solicitud del ingreso mínimo vital, luego nos hemos dirigido a casi 100.000 beneficiarios directamente desde la Administración. Yo creo que esto es la primera vez que ocurre. Otra cosa que hemos hecho es extender, digamos, como decía antes, la posibilidad de, de acompañamiento. El registro de entidades eh, del tercer sector eh, colaboradoras del ingreso mínimo y se ha ido ampliando y cada vez tenemos más entidades que nos ayudan en ese proceso y que pueden certificar situaciones específicas de vulnerabilidad que con, dato, con, con información administrativa no, no se pueden dar. Eh, lo hemos hecho también con los y antes incluso con los ayuntamientos. Tenemos un autobús dando vueltas por España, dirigiéndose a zonas de España en las cuales eh, sitios donde pensamos que están potencialmente los beneficiarios, eh, sitios donde es comedores sociales, donde se reparte ropa, donde uno pensaría a priori que allí es más fácil dirigirse e interaccionar directamente, y los funcionarios de la seguridad social y algunos colaboradores adicionales van, están en ese, en ese autobús dispuestos a dar información incluso a tramitar. Pero yo creo que el proyecto con APN es, digamos, de alguna forma la generalización y mucho más ambicioso que el autobús, es un autobús que va dando vuelta por toda España y que tiene la capacidad que puede tener, eh, a lo mejor lo que necesitaríamos son muchos autobuses o muchos eh, instrumentos como el autobús. Yo creo que el proyecto con apn eh, justamente a través de estos mm, más de 200 nodos, ¿no? yo creo que, es decir, que va a haber, es exactamente eso, es, decir, es crear zonas de difusión del ingreso mínimo vital eh, y de aproximación a las personas, donde mayor probabilidad es de que estas personas… ...estén presentes, acercarnos a ellos ante las dificultades que tienen ellos o, re, o resistencia a interaccionar directamente ellos con la Administración. Aquí, aquí es donde tenemos que ver y por lo tanto tenemos las máximas expectativas de este proyecto eh, para poder seguir entendiendo el fenómeno de la no cobertura e intentar mitigarlo eh, eh, en la medida de lo posible y yo creo que este es uno de los grandes rates que tenemos en las políticas públicas, y lo tenemos con el ingreso medio vital, partiendo del hecho, que por eso tampoco, de que primero estamos tomando medidas en distintas direcciones complementarias a la del proyecto piloto de APN, pero también que tenemos ya niveles de cobertura que cuando comparamos con benchmark, con referencias razonables, ponen de manifiesto que el esfuerzo realizado es muy considerable pero no nos parece suficiente, ni mucho menos, y sobre todo cuando una prestación como esta va dirigida es claramente y medidamente a los más vulnerables en la sociedad, como son los beneficiarios del ingreso mínimo vital, las personas eh, que están en una trampa de exclusión social, porque al final yo creo que el, el esfuerzo colectivo de todos nosotros, al final todo esto de qué va, todo esto va de que, Pasado un tiempo, podamos decir, o que estamos pudiendo decir, que esta es una sociedad que no acepta que una persona que entre, por las razones que sean, y las causas son distintas, en una trampa de la pobreza de la que es incapaz de salir por sí solo, no tiene la ayuda de toda la sociedad, de toda la sociedad, para que transite a una situación mejor en esa sociedad. Y ese es el objetivo colectivo, y este proyecto y todo lo que estamos haciendo juntos es parte de eso. Eh, muchas gracias. I guess it's just You, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.